Conflicto se generó la mañana de este jueves en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís Tras los operativos realizados por la policía municipal Con miras a la recuperación de espacios públicos en las inmediaciones En dicho operativo fueron apresados vendedores de carnes, incluyendo menores de edad Estamos de acuerdo que cada quien tiene su puertecito en el mercado si el mercado lo van a limpiar y la ley entra por de casa, ¿qué es lo que tienen que hacer si nos vamos a mover a todos, nos van a mover a todos y a todos nos quitan? Pues está bien, pero que esto es una demagoga que tienen esta gente. Esta militancia que Ale tiene, un abuso que tienen. Ellos lo que andan buscando que no se le entreguen para que maten a uno, para que salgan de eso, de uno. Oye, yo voy a ir en general ahora para ponerle esto en la, la situación que estamos nosotros viviendo con esta parte de ladrones que tiene Ale trabajando aquí. Aseguran las autoridades municipales, solo cumplen con las disposiciones establecidas. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con una ordenanza directamente del gobierno central. Tú sabes que tenemos un plan ahora que se llama Dominicana Limpia y simplemente tenemos que ejecutar las acciones que hay que ejecutar para que la ciudad esté limpia, que el peatón pueda caminar por donde tiene que caminar. Ya se ha hablado en reiteradas ocasiones con todas esas personas ahí, trabajadoras, que son personas trabajadoras, que no pueden estar ocupando el área peatonal. No pueden. Se le han mandado ciertas comunicaciones, no acceden al llamado, no podemos seguir en esto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.